Hola comunidad de YouTube, continuamos con este video de catálogo Casio de 1997. Queda muy poquito, pero tuve que cortar el video para que no sea tan extenso. Así que vamos a continuar. Seguimos con relojes digitales y duales. ¿sí? digitales y analógicos digitales tenemos un grupo variado de modelos acá y arrancamos con los analógicos y digitales y luego los digitales esta parte la vamos a pasar un poquito más rápido metal fashion relojes solares ¿Sí? modelos clásicos fíjense lo colorida de las bandas lo colorida de las mallas con inscripciones, dibujos, letras colores este este modelo está genial ya lo vimos en el anterior catálogo este? vamos a ver Una serie de, de colores Algunos relojes analógicos más Ese parece ser uno de los más interesantes Algunos diseños Son más curiosos relojes para señoritas leds Sporty Casual aunque yo creo más bien que esto está orientado a chicos, niños nenas y nenes más que a una mujer, no me imagino una mujer de 30 años caminando por la calle con estos relojes o tal vez sí pero no sería lo más serio modelos Diver ¿sí? de museo estos están muy buenos Ahí se puede apreciar un poquito mejor Algunos relojes digitales más Estos son de la serie Diver Look Water Sports ¿Sí? hey, Este también lo tengo Este reloj está muy bueno Es muy original por la forma de su caja Tiene inscripciones por fuera impresas en la caja y en las bandas Como se puede ver, es illuminator La luz es muy buena La información es básica, pero el diseño es muy original y no hay muchos que tengan ese, ese tipo de caja. Este también lo tengo. Este todavía lo tengo. De uno de los que, pocos que me quedaron. El único creo que me quedó de cuando era chico. Todavía lo conservo. Estos son estos sí, Cronómetros. Y ya arrancamos con los relojes... Eh, despertadores de viaje. Acá se puede ver cómo se guardaba. Este parece que tiene radio. Y esto. Ah, es un reloj digital, pero con una caja redonda. Relojes despertadores de viaje, relojes despertadores analógicos. Y ya vamos terminando, relojes despertadores, analógicos Algunos relojes analógicos nuevos, que se asuman a la colección Los vamos a pasar rápido Ahí, ahí podemos evitar un poco mejor el brillo De Dama de caballero A ver este. lo interesante es la la correa y acá algunos productos para los negocios merchandising y artículos para promocionar en las relojerías para la venta de los distintos modelos es interesante este infrabeamer, como ya vimos antes la caja está genial super atractiva para cualquier chico Material de promoción accesorios etiquetas, cajas y acá tenemos una serie de detalles para todos los relojes si desean más información sobre estas páginas las puedo escanear para que lean bien todos los datos y al final Los clásicos comentarios, sugerencias y ayudas para cosas básicas de relojero Abrir las la, la cajas con los distintos sistemas Qué significa el waterproof, ¿Sí? la prueba de agua Y termina con un índice de todos los modelos del catálogo Este es un catálogo original, Casio Computer Company Limit de Japón impreso en Japón Printed in Japan Bueno comunidad de YouTube, espero que les haya gustado este video Algo distinto Pero relacionado con relojes No dejen de darle like a este video Y suscribirse al canal para Estar recibiendo las notificaciones De los nuevos videos que estaré subiendo Que se si vienen nuevos videos de relojes Y vamos a abrir algún par de ellos Hasta la próxima